Dios lo sabe todo. Esta es una verdad. Dios sabe todo. Sabe tu vida. Sabe la historia de tu familia. Sabe los momentos difíciles que tú has pasado. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que tú haces. Dios conoce por dónde tú caminas, con quién te relacionas. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Por eso te animo a acercarte más a Dios, porque Él te conoce. Él sabe quién tú eres. Acércate, póstrate ante Él, dile Señor, aquí te entrego mi historia, mi realidad, lo que soy, lo que tengo, te lo entrego a ti, tú que eres conocedor de todo. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.